Invadimos por abajo. Vale. Okay. En el foro dice que tenés que poner sí o sí la, la, la base. Esa que Flash, flash. ¿Me va a matar? No, oh, me va a matar. Manala, sí. ¿Le otra vez? ¡Trae! ¡Trae! Para. Para. ¡Ay, mi o sea, se ah, no. mira! ¡La que tengo ahora aquí! que lo pusieron!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 Le hubí más. ¿Por le Porque la patada niña... No, no, no, no, Me acabo a matar. Oh, me mato. Bueno, no que eh, tengo que eh, Se va a para vos, right. no hace falta que. vas a hacer solo. Pero, pero ir, vale. Tengo sí, que ir Bueno, No escucha to bad news. Eh, hey, Lucho. Lucho, Lucho, Lucho, Lucho, juego arriba que tenés a la, Te a la Diana. Te está bajando la Diana, Lucho. Voy a Lucho. Maestría cuatro, amigo. ¿No hace nada, ¡Eh, mío! ¡Al toque se le fue químico! ¿Por qué carajo se le tan rápido? Con Corazón de hielo le reduzco las de la de los saltos sí. o ¿Puedo ir ese? Sí Sí, sí ¿Te hay No puedo No tengo te toca, trabajo ¿Cómo te toca? ¿Cómo te No ¿Cómo te toca? Eso te toca? ¿Cómo no me ¿Cómo No toca? ¿Cómo te toca? ¿Cómo te toca? ¿Cómo te toca? te toca? chutto chutto chutto chutto choto choto ¡Choto! ¡Choto! No sé se videos, eh? qué se esperan estos chicos. Sonteo, eh. No, La No, bueno, te maté, pero... Le pregunté, no, te no,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 ¿Por qué nadie me ayudó? No, ah, por ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?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 Estoy siendo acá, voy por acá, voy por acá, voy por acá. Sí, pasar, no voy a Chicos, él le pasó un chibito. Yo lo veo, de el... es lo veo. No, no, caitear el amigo. No, no, no, no, no, no, no, ya, pero tú te Vale, lucho, me duele las patas, boludo. Si Salud, yo chico más, si Tengo ping, tengo I'm ping, tengo ping. Me morí. Vení, vení. Me pido. Ahí, They're doing sex chicos! Ah, on, man! Oops!